Duré tres meses sin poder trabajar, como que mi ánimo estaba en el suelo completamente. Pues las mayores preocupaciones es que ¿dónde quedaríamos nosotros de un desalo, fuera de un desalojo? ¿En la calle? ¿Dando lástima? Ni dormíamos bien. Bueno, no teníamos ni de dónde dormir. Aquí dormimos muchas veces. Con cartones ahí. Ahorita le digo, andamos de, de casa en casa y pues no tenemos un hogar estable como lo tenemos aquí de años, de años. Yo toda mi niñez, toda mi vida la viví ahí. ¿A dónde me iba a ir? Con mi familia. Somos, los mexicanos somos una familia que nos, está el hijo, los hijos, los nietos, o sea, somos, se dice aquí una familia muegan estamos todos juntos, entonces... Aunque mis hijas tenían sus departamentos separados, pues todo la reunión era en mi casa. Ya mi familia se desintegró de momento, o sea, se separó, se separó, pero este, esperamos que volvemos otra vez a hacer la familia, no perdemos las esperanzas. Si nosotros nos vamos de aquí, nos va, no nos va a quedar otra alternativa que irnos a las periferias de la Ciudad de México. Pierdes tu calidad de vida. No sabes a dónde te vas a ir, a dónde te vas a meter. Todo lo que dicen ahora, ¿no? tu tejido social, se rompe. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México incluye en el artículo 60 la obligación estatal de ofrecer alternativas de vivienda con carácter de urgencia, a personas vulnerables desalojadas. El texto original del artículo 60 de la ley constitucional buscaba garantizar los derechos humanos de las más de 3.000 personas que son desalojadas mediante un juicio cada año en esta ciudad sin menoscabo de la propiedad privada. Pero el artículo 60 fue modificado por grupos inmobiliarios y grupos de poder bien identificados, lo cual implica un enorme retroceso en los derechos adquiridos de las personas. Lo que lograron es que nada cambie en la ciudad sobre este tema y que se siga violando el derecho a una vivienda adecuada de las personas inquilinas desalojadas, haciendo caso omiso del marco internacional en derechos humanos que México está obligado a respetar.